El nitibio Urutau, también denominado nitibio, guajojo, fotó, Perona urutau, común, pájaro fantasma, bien parado norteño, pájaro bruja, cacudi, perico ligero, pájaro estaca menor o estaquero común, es una especie de ave capimugiforme de la familia Nitividae, que se encuentra en Centroamérica y Sudamérica desde Nicaragua al norte y noreste de Argentina. Es una especie sedentaria que habita en los bosques abiertos y sabanas. Pone un solo huevo blanco, liláceo, manchado directamente en una depresión en una rama o tocón de un árbol. El litíguo urutaú es pariente cercano de los atajacaminos o chutacabras. Pero al igual que los otros urutaúes, carece de las vibrisas o cerdas alrededor de la boca presentes en los capimungíos. Tiene de 33 a 38 centímetros de largo total y es pálido grisáceo tirado al castaño. Finamente rayado con negro, tiene los ojos color naranja o amarillo grandes. Es insectívoro nocturno, caza desde una percha o posición elevada como un alcaudón o tiránido. Pasa el día posado erguido en un tocón de árbol con el cual se mimetiza como si fuera parte de él. Se puede localizar el grutaú menor por la noche por la deflexión de luz de sus ojos amarillos o por su grito melancólico persistente como un lamento humano, que disminuye con intensidad y volumen. Nombres comunes En el Ecuador se le conoce como mitibio y puede ser observado en el bosque del centro clorado y en el jardín botánico de Guayaquil. En Perú se le conoce como Allá Mama debido a su canto que se asemeja a la mente de un niño que dice Ay, ay, ay, mamá. Además, este peculiar canto ha dado lugar a una leyenda de la mitología de la Amazonía peruana. En Tabasco, México, se le conoce como Serenera por el hecho de aparecer del sereno o niebla en los árboles. En Bolivia se lo llama Guajojo, allí vive en el espesor de la selva, cercana a los llanos orientales de Santa Cruz. Se cuenta como leyenda que el Guajojo era un joven hija de un brujo, el cual al saber que ella estaba enamorada, mató a su amado, convirtiendo en nada a su hija, quien desde entonces vaga por la selva con su lastimero canto. En el norte de Argentina y el sur de Bolivia, se llama Kakui y el vocalo proviene del quechua Kakui, permanecer, quedarse. En el Paraguay es común escuchar a esta ave en verano, aunque no tanto en invierno. Es probable que algunas especies migren hacia el norte. El nombre Rutaú es guaraní. El posible origen del nombre sería Kuayera, pájaro, y Taú, espíritu, duende, fantasma. La traducción sería pájaro fantasma. Otro, otro nombre con que se le conoce es Guamingui o Guaygüike, wi o Guaynimi. Ambas formas son de uso común en Paraguay significa anciana. Ué, en día de aunque que es el alma salido del cuerpo. Se entiende entonces que el canto melancólico y desgarrador del lutaú es el llanto de algún alma en pena. El de una anciana en este caso. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.